Hola, hola, buenas a todos, aquí estamos comentando Un día a la taberna y hoy Volvemos con Nuestra campaña en Evil Genius 2 Con Iván el Rojo Continuamos, a ver, tratando De eh, completar Ya por fin la misión de contactar con el traficante Entonces vamos a hacer eh, Esa vamos a lanzar en la historia Vamos a ver si podemos Por fin, lo podemos mandar Perfecto, pues vamos a mandarla Confirmamos, sí, llevamos un 3% por 100, Pero da igual, no va a explotar esa base Vale, entonces, aparte de eso, a ver si podemos mejorar el resto de de bases militares que tenemos por ahí. A ver si podemos también, pues eso, acabar de mejorar la base todo lo que podamos, la infraestructura, etcétera A ver qué es esto de tanta todo el mundo desertando, por favor. Un poquito de seriedad. Vale, biólogos... Madre mía. Por dinero y comodidades no será. Vale, uh, vale hemos conseguido contacto con el traficante, así que vamos a ver qué pasa. Completamos, obtenemos recompensa. Uh, Jackie Bajoca. Mira que he visto chismes Sí, sí, es. es impresionante, ya lo sé. Lo que quiero saber es, ¿puedes mejorarlo o no Podría ser, pero le faltan un cholón de piezas. Si las consigue, será pan comido. Sí, sé dónde están las piezas de caos, pero, mi soldado pero mis soldados están muy ocupados evitando la guerra. guerra. No puedo usarlos. ¿A quién tengo disponible para que las consiga? ¿Botones? ¿Técnicos? ¿Científicos? Pues, técnicos. pues tendrá que valer. ¡Qué remedio! Uy, o sea, ahora me van a pedir una barbaridad de... De... de trabajos. Vale, ok. Veremos cómo lo hacemos. Enseña sigilo en un entrenador de asesinos. Practica el combate en un entrenador de guardias. ¿Eso con quién? Practicar el combate. De hecho, vamos a usar... ¿No puedo quitar este modo? Parece que no. Eh, Tiene que ser en esos. Vale. Vamos a meter aquí enseñar puntería. Vale. Enseñar sigilo. Y... Vale, aquí no tengo que enseñar nada más. Completa la investigación e instalación sobre todo. Vale, pues a ver si con eso nos sirve. Yo supongo que sí. Uy, aquí ¿qué hay que hacer. Enseñar interrogatorios, tíos. Vale. Has been vale, poquito a poquito, pues vamos a ir completando todos estos objetivos. A ver si podemos. Sí, y mientras vamos a continuar trabajando en el mapa mundi. Vale, podemos mejorar esto, sí. Perfecto. A ver si podemos quitarnos de encima o mejorar el tema de... De los informes. Nos quitamos esto de aquí. Vale, vamos a hacer una cosita. Dijimos que lo íbamos a meter en el... Ah, no. Aquí no está... En el 2 está, creo que sí. No, en el 3. Un poco. Ah, bueno, está en el... Espérate, está en el 2, en este lado. En el 1 efectivamente bueno, vale no confirmamos nada, espérate vale, todo esto me lo voy a cargar porque puedo, efectivamente oh, pero este trozo no, porque es sí o sí tiene que ser esto así vale eh, uf, uf, uf. vale, pues vamos a poner más o menos lo, lo equivalente Dime que cabe. Oh, perfecto. Este es el que no va a caber. Vale. Pero este sí que va a caber. Y... Ah, y este no. Vale, pero... No, y así tampoco. Vale, vamos a hacer aquí un poquito el Frankenstein, pero... Vale, pues bueno. Lo que se pudo, se pudo. Vale, vamos a construir eso así. Vamos a vender las zonas de... De la zona de arriba. Uy. A has been vale, vamos a aprovechar y construimos aquí todo lo que se pueda construir y más. Vale, eso es. Vale, perfecto, perfecto. Y. ¡Ay, no cabe! Y... Esto aquí Tal que así Y este así Vale, perfecto Vale, que hay que vaciar O sea, tenemos muchísima pasta Entonces vamos a vaciar eso Ahora, teniendo esto aquí Vale, como vamos a cambiar eso de sitio Vamos a coger y vamos a coger ¿Vendemos esto? ¿Vendemos esto? Creo que hemos construido lo suficiente como para plantar aquí Vale, plantaremos probablemente las de... Ya me saldrá eh, ¿Cómo se llama el otro? Eh, eh, eh, eh. El, los mapas terráqueos o los globos terráqueos Ay, ay, ay, cómo funciona el super suero, tú <risa> Todos nuestros guardias son drogadictos Vale, ya tenemos la investigación Secuestra al arquitecto en el mapa, Mundi Vale, pues iremos a por eso ahora Vale, esto con el banco de datos lo deberíamos sacar en un momentito también bastante rápido Pueden trabajar, perfecto Ahí Vamos a mover la gente vale. vale Vale, vale, vale, vale Me gusta, me gusta el movimiento Mira qué bueno, están científicos y, y, y el resto tomando notas. Tú. Vale. Me gusta, me gusta. Vale, vamos a hacernos con la arquitecta en esa misión que nos piden en el mapa mundial A ver dónde está esta justo. Vale, se la arquitecta. Vale, me la quedo... Maravilloso. Vale, aquí podemos eliminar tensión. Perfecto. Esta base está vas a punto de estallar. Aquí tenemos alguna gente. No, vale, pues nos llevamos a los mercenarios. Aquí nos llevamos estos aristócratas de gratis. Vale, aquí propagandistas. Eso es, eso es. ¿Esto qué es? Tensión. Ya, pa' qué. la Prisa no tenemos. Vale, no hay al resto. Vale, perfecto. Claro, y entiendo que una vez que está eso completado, vuelven a la normalidad. Y ya está. Task complete. ¿Vuelven Task solos? Complete. Sí, exacto. Vuelven a la normalidad solos. Vale, maravilloso. Tengo el 37%. Vale. Y ya hemos interrogado al arquitecto. Uh, tremenda entrada de palos. Sería así. a un papo de Es que es muy problemático eso, cuando te llega uno de estos con los acohetes. Venga, a él, a él. dale. Saca todo el Ay, ay. Que no te tose nadie con el revólver. Me gusta. Vale. Uh, vale, vamos a bajar aquí a la cárcel del piso 2. Exacto. Y aquí tendremos unos afortunados soldados que se quieren unir a nuestra causa. Vale, vamos a mover esto. Vale, vamos a interrogar este último y está. Vamos a construir tres extintores Uno, dos y tres Vale, confirmamos Todo sea por completar la misión Este piso está super abandonado oh, pues el piso uno ya ni te cuento Pero aquí esto funciona porque tenemos esto Porque si no... Vale, aquí... Bueno, ahora cuando completemos esta, haremos la de, de los terráqueos. Sí, sí, sí, sí. Vale, vamos a aprovechar ahora que tenemos bastante, bastante más energía para vender esto. Y reubicarlo. Vale. Vamos a colocarlo con cierto sentido. Vale, vamos a mover este aquí. Y vamos a meter este, este y... Este, vale. Nah, está muy bien. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, Vale. Salaries paid. Perfecto. Vale, está el arquitecto, perfecto. Vale. Venga, que a alguien a interrogarla. Success. Lo an necesitamos. Vale, ya nada, completamos eso y vamos a la siguiente investigación. Y lo tenemos. Vale, esta, no sé qué puntito nos va a dar eh, investigar el resto o mejorar, digamos, el, por trama al resto de esbirros. Supongo que les aumentar el vigor o algo así. Constitución, veremos. Ojo. Vale, robo las puertas en el mapa mundial. O sea, ya podemos literalmente ir. Vale. Operaciones globales. Vamos a desbloquear el globo terráqueo. Vale, perfecto. 160. Uh. Vale, hemos desbloqueado o hemos completado el... Perfecto, a ver, veis el equipo ha estado trabajando a destajo, ¿están listos para el gran sí, golpe? Sí, gran General, podemos movilizarnos mañana mismo para que ataquen a bulla todo un equipo, cuando era joven podría haberlo hecho yo solo, en fin, supongo que no son tan geniales como yo, obvio, ver ese general, todo era más sencillo cuando peleaban en enfrente, estabais en el minuto. era fácil, sin tantos planes y tonterías, en fin, Chaos ya es la mejor arma del mundo, en cuanto me traigan el resto de piezas seré imparable, igual que yo, ¿vale? Vale, bueno, aquí tenemos Misiones a tope Vale, esta es la que tenemos en marcha Vale, roba las piezas de caos en el mapa del mundo. Uf, A saber Vale, aquí tenemos una Que nos piden botones técnicos, científicos Vale Confirmamos No, aquí con esta mujer Estando aquí Vale ¡Uh! Químicos, maravilloso. ¿Está en 0% pero porque no hay nadie trabajando o porque no puede trabajar nadie? 10 mercenarios y 5 técnicos, ¿vale? Vale, vale, vamos a darle un poco de calma porque nos está saliendo bastante gente de la base pero no está entrando gente nueva. Vale, 5 mercenarios... vale bueno si no entran los transformamos ya ves tú el problema vale perfecto perfecto y perfecto vale voy a bajarme por aquí al piso 3 al piso 2 que es donde tenemos la cárcel eso es que esto estará lleno de gente efectivamente bueno esto a lo mejor es un poco peligroso pero entre que bajan y que no vale eh, retornamos al piso 4. A ver, este des este está bloqueado. No, perfecto. Vale, ya tenemos... Uh, ¿esto qué es? Ah, vale, vale, vale, vale. vale Lo de la puerta. Uh, a ver. Obtenemos la compensa uh, vale, bueno, luego veremos el... Bueno, ahora veremos el botín. Pues no ha salido, yo esperaba un... Uy, el aguijón número, un millón. Usa la cabeza. Piedras preciosas por caridad. Es que todas estas son de botinas así en plan rápido y todas las otras tramas, entre comillas. ¡puh! A ver, vamos. De hecho, de la demoladora creo que tenemos unas. Hey, vale, vamos a empezar y vamos a hacer un poquito de estas de bola de demolición. Nos buscamos de algo, es que no es como que si me importase quién eres o algo. Nada, la mayoría de la gente no oye no el nombre de, de Boré. ¿eh? Tío, okay. sí, me echan muchas cosas por Pero yo no soy como la mayoría. Solo tengo cuatro palabras para people. ti. Ponte a la cola. Wow. Va duro, Iván, ¿eh? Un trabajo en Shibuya. Vale. Ok y lo que hemos obtenido era el botín puerta esta era mucho más fácil que robar que el oro que había dentro, vale, de hecho vamos a vender esta y vamos a meter aquí la puerta acá esta maravilloso que ahora cuando pueda la cambiaremos y ya está vale Completa la investigación Se es que requiere montaje secrets. Buah Pues nos hemos metido En una investigación Vale, pues vamos a hacer Maquinaciones en sable ya está Que eso siempre es rapidito Vale, vamos a bajar El calor de esta red criminal Vale Esto cuenta con una maquinación Directamente O sea es Supuestamente es sí Pero claro o sea, es que cuanto más rápido sean las maquinaciones, mejor. Literal. Vale, vamos a mejorar esta... Perfecto. Una unidad de combustible. Vale, bueno, vamos ganando combustible. Como al fin y al cabo... Vale. Que si viene esta mujer, no pasa nada. Vale, y resolvemos esto también. Perfecto. Nada, fantástico. Todo el mundo viajando. Me encanta. Vale. Lo tenemos, ¿no? O nivel 5. Esto ya es una barbaridad. Entrena guardias. Vale, nos queda entrenar un guardia más. Vale, vamos a mojar La cantidad de... Bueno, te iba a decir Vamos a mojar la cantidad de químicos cuánticos Tenemos 18 Cuando Derrota, bola de demolición en la guarida Vale Ok, se pone seria la cosa Lo consigo Hostia, es que mira la cantidad de gente que hay aquí sí. Quitando los que están en... Madre mía nada, O sea, va a entrar pero lo vamos a reventar Vale Electricidad, vamos a coger esto de aquí. Objetos, vamos a vender esto, vamos a vender esto y vamos a plantar aquí porque cabe perfectamente. De hecho, aquí está bien y ganamos espacio. Uah, perfecto. Nah, tenemos una barbaridad de energía, estamos genial. Vale. Estamos a punto de completar, de completar la investigación del superordenador. A esta gente le queda un ratito aún aquí criando malvas. Venga, que la tenemos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vale, perfecto. Ahora, vamos a por esta que requiere banco de datos. Maravilloso. Y vamos a plantar aquí. En este lado, el superglobo terráqueo. Que da informes y capacidad de transmisión. Perfecto. Pues ponemos uno aquí. Esto lo vendemos. Esto es como la, la super alta tecnología. Podemos poner otro... Um, aquí. ¡Oh, qué mal! Aquí, este, aquí para aprovechar. Pero aquí ya no cabe otro. ¡Qué lástima! Vale, pues vamos a poner aquí una pantalla para que vaya esto un poquillo más lento. Vamos a meter esto aquí con un poco de espacio, ¿vale? Vamos a vender esto, esto, esto y esto... Esta la podemos orientar de otra forma, vale, la tenemos así, pues así me parece perfecta. Con esta vamos a hacer lo mismo, vale, y vamos a meter. Es, este... ay. Si tengo mala suerte, no la puedo meter allí porque está la escalera, tú. Aquí. Y uno. Oh, qué difícil, ¿eh? Vale. Vale. Pues así un poquito turleta se va a quedar todo, pero no tenemos otra forma de hacerlo. plantarlo aquí. No, o sea, sería demasiado. Vale, pues nada, vamos a quitar todo eso, vamos a plantar todo lo nuevo. No creo que se nos caiga la red. No, no, no no se ha caído, estamos bien. Va, ah, perfecto. O sea, de hecho, hace cálculos previamente, o sea, que bien. Vale, aquí está esta mujer. Vamos a derrotarla. Bueno, la vamos capturar. Vale. Esto, aquí, aquí, aquí... Vale, ya empezamos previamente el protocolo. Me gusta. Vale, además... Ah, bueno, estamos con la otra investigación. Perfecto, perfecto, perfecto. Venga, Hubei, Aquí te quiero. Que este señor se te transporta. Y a palazo Limpio. Va, perfecto, no, total, breaking ends. la hemos recompensa Mi guardia sigue en pie y sin embargo llegas a la cocina cerebrito. bastante más lejos de lo que pensabas que llegaría al, eh, a Liseacola Pues limpiarla en a mess, hacer un periquete y decir como a si hubiese pasado nada me hace gracia como intentas aparentar que no ha pasado nada Porque es lo que hago cuando me enfrento a gente como tú Nos vemos Menú embolado. Vale, pues nada, vamos a completar el siguiente. capítulo y ya está. Un gran en el culo, como dijimos, que sigue acampando en esas ranchas. Será mejor cargársela. Se carga a gobiernos enteros. ¿Cómo vamos a hacer para enfrentarnos a ellos? Es una experta de emergencias y sigilo que no puede resistirse a un objetivo de alta categoría. Así que si consigo montar una, vendrá ya solita. Vale, pues nada, ya sabemos, a trabajar. ¿Humilla a bola de demolición en el mapa Mundi? Aquí podemos quitarnos... Vale. Es que no quiero que se cancelen misiones, como nos ha pasado antes. Eh, vale. Sí, sí, claro. O sea, si inicio misiones, se van a... Mi, mi gente se pierde. Vale, botones, eso es. Creo que, hasta cier... Uy. Vale, sí. Creo que hasta cierto punto está bien no tener todas las bases subgradeadas porque así puedes seguir manteniendo el flujo. Por ejemplo, si necesitas botones, si necesitas aristócratas, si necesitas eh, esbirros de, de menos nivel o de un nivel más reducido, está bien. Vale, arrancamos esto también Sí Vale, llevamos una de Breaking Ball Dos Vale, esta es la tercera No, aquí es que... Claro, el problema que hay ahí es que tenemos muchísima tensión Vale Vamos a dar una vueltecita mientras... Van saliendo nuestras... Nuestros pirros. Vale, está bien. Vale. Vale, entonces esta gente está generando aquí... Esto genera informes. Vale, vamos a poner uno de químicos cuánticos. a ver qué tal funciona. Que mientras no estén investigando, que estén aquí haciendo informes. Y debería ir a toda pastilla. De esto, estos son biólogos. Vale, vale. Ah, oh, bueno, claro, tenemos las cárceles hasta arriba. Vale, lo pues vamos a vaciar. Eso es. Vale, nada, ya lo tenemos esto. 98, perfecto Nada, no, es que ya vamos a completar todo Está yendo muy bien Vale, maravilloso Ok, ¿qué vamos a completar ahora? ¿Qué podemos completar ahora? Vale, de aquí lo tenemos prácticamente todo De aquí literalmente también De la guarida hoy oh, Nos quedaría a lo mejor subir el resto de detalles Como este, por ejemplo, la caja fuerte avanzada El centro de construcción Vale, vamos a ir tirando para meter la máquina clonadora. Vale, porque esto es una barbaridad. Que literalmente te clona, esbirros. El resto da como un poco igual. Pero. Uh, uh, uh, uh. Vale, vamos a tener que explorar. Vale. ¿Y dónde está? Aquí tengo que. Hasta aquí tengo que llegar. Bueno, pues en un momentito. Vamos para allá. Un, dos, tres, cuatro. Vale. ¿Eh? Perfecto, confirmamos ¡Ay, las centrifugadoras trabajando a toda pastilla. Pff, ¿Y por qué tengo paradas? A ver si tenemos energía de sobra para hacer esto. Dale, dale. Intel. Es que vamos a tratar cero coma en esto Me gusta, me gusta, me gusta Vale, ahora Mandamos estas investigaciones y esta gente Y nos vamos directos Al mapa mundo otra vez Mientras vamos investigando eso Vale, está, me la han cerrado Donde tengo el resto de... A la última que queda es esa Y no hay otra Bueno, vale Lástima, no podemos decir otra cosa. Por 20 informes nos quitamos la tensión. Perfecto. Vale, propagandistas. Eso, eso, eso. Vale, a ver si podemos tener la excavación rápidamente antes de que cerremos el capítulo de hoy. Porque me gustaría bastante. Y así ya lo podemos tener hecho y dejamos más o menos planteado... El siguiente capítulo. Vale, continuación. ¿Qué le queda a esto? Uh, maravilloso. Vale, lo tenemos. Ah, bueno, podríamos haber tirado la del guardia, pero bueno, esto Venga, más químicos. Todo, todo. Tremendo. Vale. Aquí vamos a ir moviendo esto ya, que entre que llegamos y no llegamos pasa lo de siempre. Vale, perfecto. Esto está bien aquí, ha llegado un grupo de investigadores, bueno, pues ya lo recibimos con calma, eh. Vale, grupo 2. ¿Ya llegamos? Oh, perfecto, perfecto, ya lo tenemos. General, perfecto, oh, nuestro equipo de, de, de atracadores han enviado una nueva pieza de caos. El golpe ha sido un éxito. bien bien, Bajas, nuevo Bajas. General, el equipo logró entrar hoy sin alertar a Sable. Maravilloso. ¿Qué, man? ¿Se han hecho esto sin matar a nadie? Es que no los he entrenado. <risa> perfecto. En fin, supongo que se puede esperar hasta que me hayan construido esta máquina de guerra. Vale. Uh. Acumula proyectil en el mapa Bundy. Vale, necesitamos combustible a muerte. Así que procedemos. Elimina vale, toda tensión. Trata informes. Vale. vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vamos muy bien. Perfecto, estamos. Vale, bueno, ok, y ahora completaremos el capítulo ese de Demoliciones del pasado, o sea, esa investigación. Podamos. Pero vamos, que la cosa está bastante, bastante bien. Vale, vamos a meter aquí tres aristócratas también. Bueno, cuando completemos la otra. Esta que es por dinero. Ah, bueno, es que no es lo mismo combustible que proyectil. Vale. Venga, eso es. Trocotón. Vamos, vamos, vamos. Uy, no está sumando el proyectil. Literalmente acumula... O sea, estamos haciendo... O estamos mandando misiones de proyectil. ¿O oh, oh no, me estoy equivocando yo. Puede ser que esté enviando misiones que son... ¿Ves? Esta, por ejemplo, es de proyectil. Vale. Vale. Vale, vale, sí, ok, ya suma es, es que no es lo mismo Fin del mundo que Que proyectil Vale Esta sí que es proyectil, vale Tres pirólogos. Eh, estoy tratando De no gastar todo el rato eh... Bueno, banco de datos De no gastar todo el rato soldados Porque los necesitamos para defender la base A pesar de que vayamos bastante bien Entonces si me puedo gastar aristócratas y demás Pues eh, mejor Uy, evita la guerra en el mapa mundi mm, Bueno Se intentará Vale, aceptamos Vale, ¿qué son estas visiones Vale, vamos a mandar esta Y tranquilamente, vale, estamos arrancando bastante bien Y ¿eh? ya, o sea, hemos cogido la velocidad de crucero Y vamos, pum, pum, pum, pum, pum, Nos cuesta nada Movilizarnos, me gusta mucho Vale, evitar la guerra, vamos a mover esta también A ver si podemos de alguna forma volver a cruzar Soldados porque vaya tela. O sea, nos hemos quitado bastantes de zona ahora y eso está mal. Tenemos esbirros. Ok, hemos llegado al tope. Vale, vamos a hacer you aquí una captured. zona de enfermería. Aquí. Creo que no cabe ninguna. Máquina de estas Tocha maravillosa, pero. Oh, aquí sí. Uf, no cabe tú. Son enormes estas máquinas. Mm -hmm. Vale, a lo mejor le puedo comer un poco de espacio al pasillo. Y con esto. Sí que es posible ya plantarlas. ¿Esto para qué era? Para los esbirros de engaño. Para los esbirros de ciencia. Es súper extraño tener esto ahí en mitad del pasillo. Bueno, yo qué pues sé. Vale, de hecho, podemos mover estas camas... el tipo de sala a esto se va a quedar así o era la idea pero no nos han dejado vale así y vamos a ocupar hasta aquí vale aquí metemos piedra vale. y la piedra va a ir aquí perfecto entonces ahora metemos las camas Aquí en esta zona, que no se puede Porque están las taquillas Que se pueden mover para allá a que no se pueden... ¡Oh, Todo mal, che Vale, bueno, de momento Confirmamos esto Y ya iremos viendo Podemos mover esto aquí, perfecto Y ya iremos viendo Cómo acabamos de ubicar el resto de de cositas, vale. Me sirve, me sirve. Ya veré cómo lo pongo. Vale, uff, uh, ya vamos a acabar la del banco de datos. Me gusta. Vale, acabamos la investigación, que ya le queda nada. El y agent, cerraremos el capítulo de hoy. Vale, ir al menú de investigación. Vale, menú de investigación. Vale, no? acabamos esta. Y vamos pues, al objetivo. ay a ver, a ver, a ver... En el capítulo secundario, que nos queda? ¡Uy! Le has dado en los moros y le has cabreado. Haz que tus esbirros conduzcan a bola de demolición hasta tu isla para poder darle el golpe de gracia. Vale. Ok, pues entonces, en el próximo capítulo nos encargaremos de bola de demolición. A ver si nos la podemos quitar de encima y no como el galadómica, que parece que es inmortal esta señora. Dicho lo dicho y visto lo visto, nos veremos en el próximo capítulo. Recordad, suscribiros a la taberna